la organización de este evento de año con año eh, siempre tiene grandes sorpresas para todos y para los es damas no y caballeros nos tocó aquí la segunda ronda y vamos a empezar con la música de los acordeones de 78 revoluciones esos acordeones como me gusta se ¿Sí vamos a dedicar a la gente que ya nos acompaña sí señor en especial para mi compadre el cacho para juanita la gente de ciudad mesa que ya nos está acompañando en esta tarde el acordeón esta tarde señores Para el famoso chivo del pito para Connie, esto hace compilaños, ¿verdad? La famosa Connie, la chica Metro, ¡Hoy! ¿Se acompaña? Sí, señor. ¡Ah, ¡La de Xochimilco! Mis dice, saludos para mi compadre el cruce, saludos para desde San Luis siempre royal. mi carnalito Raúl Martínez, échale papá, Vamos a tomar aplausos para ese rico tema, ricos acordeones, y esa tarde para ti.